Continuando con el módulo de efecto de los rectificadores sobre el sistema de potencia, vamos a hablar del rectificador trifásico en sus dos configuraciones y ante dos formas de colocar el transformador, bien sea estrella-estrella o delta-estrella, que es la conexión más común para transformadores, en el sistema trifásico. Entonces vamos a arrancar con el puente de media onda. El puente de media onda va a tener como configuración de transformación Bien sea estrella estrella o delta estrella, con, en el caso como es media onda, el neutro tiene que estar conectado. Entonces vamos a ver la relación entre la corriente de C y la corriente por cada una de las fases de alterna del alimentador. Este circuito, como bien lo indica la lámina, es utilizado para, para alimentación de potencias medias con baja tensión. Entonces vemos las dos formas de onda, bien sea para el caso capacitivo o bien sea para el caso inductivo. Nuevamente, en rojo, para el caso capacitivo, azul, el caso inductivo. Vemos que el pico de corriente para el caso capacitivo casi llega a duplicar la relación entre el alimentador de alterna y de continua, como lo vemos en la escala de la gráfica. Mientras que para el caso inductivo, guardan una relación inferior a 1. Entonces, para los dos modelos de carga que tenemos, tenemos que para la carga inductiva, fíjense que la ampacidad de alterna por fase es menor que la de corriente continua. Esto es lógico, recuérdense que en un Sistema trifásico, la potencia total, se reparte como la suma entre las tres fases. Entonces tiene mucho sentido que la ampacidad de alterna sea más pequeña que la de continua. Pero cuando alimentamos una carga con tensión constante como requerimiento, fíjese que la ampacidad de alterna supera la de continua. Es decir, que si nos confiamos en el diseño, podemos estar subdimensionando el alimentador de alterna un 33% si vamos a alimentar cargas con requerimientos de tensión, que son las más comunes. Entonces podemos estar ocasionando fallas en el sistema de alimentación por un mal diseño al confiarnos de que la empacidad en alterna y de continua son iguales en este caso la tensión obtenida es del 67.5% de la tensión efectiva línea a línea del sistema de alimentación que esté utilizando. Vemos el contenido armónico, en este caso nuevamente sucede lo mismo que para el caso monofásico, si vemos la fundamental, la fundamental capacitiva es mayor que la inductiva. Pero si después vemos el contenido armónico, vemos que el inductor es mayor que la capacitiva. Y vemos que presentan armónicas diferentes. Fíjense que aparecen armónicas pares, inductivas, que no aparecen capacitivas. Es decir, el espectro es completamente diferente y eso lo podemos ver en que las dos formas de onda no presentan ningún parecido. Entonces, ¿cómo son los THD? Fíjense que el THD para carga inductiva es del 61%, mientras que para carga capacitiva es del 40%. Es decir, tiene menor impacto sobre el sistema de potencia la carga en tensión. Lo mismo pasaba para el monofásico. Esta figura que vemos aquí es la representación del vector espacial de corriente suministrada al sistema de potencia. En el caso inductivo vemos que la representación tiene una forma triangular. Recordemos que un bajo impacto armónico en este sistema de visualización, corresponde a un círculo ideal. Entonces, un círculo dista de un triángulo notoriamente. Por eso el contenido armónico de la carga inductiva es más alto que la capacitiva, pues si vemos la forma de onda capacitiva que corresponde a robo, vemos que parece una flor. La flor se asemeja más a un círculo ideal si tomamos únicamente su centro. Entonces por eso el rectificador capa, con carga capacitiva tiene un menor impacto sobre el sistema de potencia. Esto es otra forma de visualización para sistemas trifásicos donde podemos evaluar fácilmente de manera visual el impacto armónico sobre el sistema de potencia. ¿Qué pasa si cambiamos la conexión del primario del transformador a lo más convencional que es un transformador Delta Estrella? Generalmente a nivel comercial son más comunes el Delta Y1 o el Delta Y11 por el esquema de conexión. Su aplicación sigue siendo la misma para cargas de media potencia y de baja tensión. Vemos las dos formas de onda. Como podemos ver, el pico de la carga capacitiva disminuye notoriamente con respecto a la topología YY. Si analizamos el impacto armónico, vemos que el impacto armónico para carga inductiva es del orden del 65%, mientras que para carga capacitiva es del 85% el diseño del alimentador. Es decir, en este caso, sí se cumple que el alimentador de alterna es de menor ampacidad que el alimentador de corriente continua. Y eso ha permitido favorecer muchos diseños donde el diseñador no tiene presente las diferencias de ampacidad. Porque si diseña con la misma ampacidad de corriente continua, resulta que el sistema de alterna no va a tener problema, pero está sobremencionado. Estamos incurriendo en costos adicionales que son pechados en un buen diseño. El nivel de tensión sigue siendo el mismo, 67.5% de la tensión efectiva línea a línea del sistema de potencia. Vamos a ver qué pasa con la distorsión armónica. Fíjense que la distorsión armónica en el caso inductivo, salvo para la fundamental, es menor que para el caso capacitivo. Se presenta el mismo contenido armónico, es decir, existen las mismas armónicas tanto en tensión como en... tanto para el ca caso de carga de contención constante o con carga con corriente constante. A diferencia de la conexión Y, donde aparecían ciertas armónicas en el caso inductivo y no en el caso capacitivo. Los THD. Fíjense que el THD para el caso de carga inductiva es del 62%, mientras que para el ca la carga capacitiva es del 91%. Fíjense que se revierte con respecto al caso anterior simplemente por cambiar el esquema de conexión del transformador en su primario. Si vemos el vector espacial, pueden darse cuenta que a nivel inductivo lo que ha rotado son 30 grados por el esquema de conexión. Recordemos que el esquema de Y introduce una, un ángulo relativo entre primario y secundario de 30 grados o 330 grados. 30 grados en retraso o en adelanto. Mientras que fíjense que la forma de onda capacitiva es tres ejes. Eso dista notoriamente de, una, de un círculo. Por eso el grado de contaminación armónica es mayor que el caso inductivo. ¿Qué pasa cuando analizamos el rectificador de onda completa trifásico con tres ramas? El transformador, nuevamente lo vamos a evaluar estrella-estrella o delta-estrella. La otra conexión sería delta-delta, pero en ese caso el comportamiento es análogo a la estrella-estrella. Por eso no lo vamos a tocar en este video ni en el material. El comportamiento es exactamente el mismo. Entonces, su utilización para cargas con nivel de potencia media y niveles de tensión medios. Vemos la forma de onda. En el caso de la carga inductiva sigue apareciendo una forma de onda cuadrada mientras que para el caso capacitivo aparecen dos pulsos que corresponden a la energización o a la toma de carga del condensador. Específicamente vemos picos mayores en el lado capacitivo que en el lado inductivo que superan inclusive el 2 en relación con el nivel de ampacidad de corriente continua. Si comparamos los niveles de ampacidad entre continuo y alterna, vemos que para carga inductiva es de 114%, mientras que para carga capacitiva es de 146%. Nuevamente, en este caso, la ampacidad de alterna es superior a la ampacidad de corriente continua. Y simplemente lo que hice fue terminar de completar la topología para rectificación de onda completa. Este es el caso más común. Es decir, fíjense tenemos que, que tenemos una ampacidad de alterna de casi la mitad superior a la de continua. Eso tenemos que tenerlo muy presente al momento del diseño del alimentador y del transformador. Con respecto al nivel de tensión es superior que al caso anterior, estamos hablando de 135 veces, oh, perdón, 135% de la tensión línea a línea del sistema trifásico de alimentación. Si vemos el contenido armónico, salvo a nivel de fundamental, vemos que el contenido capacitivo es muy superior al del inductivo. Por eso tenemos una mayor contaminación armónica. Si vemos el THD, fíjense que para el caso inductivo es del 25%, mientras que para el caso capacitivo del 77%. Si vemos el vector espacial, podemos ver que el caso capacitivo corresponde a una estrella de picos, lo cual dista notoriamente de un círculo, mientras que el caso inductivo corresponde a una forma de onda hexagonal, cuya semejanza a un círculo es mucho mayor, por eso su contenido armónico disminuye comparado con el capacitivo. ¿Qué pasa si ahora cambiamos el esquema de conexión del transformador en su primario?, es decir, utilizamos un DY. Nuevamente va a pasar lo mismo en el caso anterior, el corrimiento de fase entre el primario y el secundario de 30 grados en adelanto o retraso, dependiendo si utilizamos DY1 o DY11. La aplicación sigue siendo la misma para cargas de media potencia y media tensión. Fíjense que la forma de onda difiere del, ante del caso anterior, Ahora la forma inductiva parece una escalera de tres niveles. Mientras que el caso capacitivo de dos picos migramos a tres picos. Es decir, se distribuye la energía en tres picos de onda. Vamos a ver qué trae consigo dos formas de onda que notamos que son diferentes cuando la analizamos desde el punto de vista espectral. Entonces, cuando la analizamos desde el punto de vista espectral, vemos que la relación de ampacidades no varía notoriamente. Sigue siendo de 114% para el caso de carga inductiva y de 146% para el caso de carga capacitiva. Las ampacidades no cambian. Pese que la forma de onda cambió, lo que hay es una redistribución de la energía acumulada en esas formas de onda. La tensión media sigue siendo la misma, 131.5% de la tensión línea a línea del sistema trifásico. Cuando vemos el contenido armónico, salvo la fundamental, el contenido capacitivo es mucho mayor que el inductivo. Siendo lo más común las cargas con componentes capacitivo alto. Vemos los THD. Fíjense que los THD no presentan diferencia. Por la conexión del primario del transformador. Sigue siendo 25% y 77%. Para el caso inductivo el primero. Y para el caso capacitivo el segundo. ¿Qué pasa cuando vemos... Esto en el mundo de los vectores espaciales. Fíjense que la forma de onda no cambió cuando representamos el vector espacial. Lo único que cambia son los 30 grados que tiene una forma con respecto a la otra. Sigue siendo una estrella de picos el caso capacitivo y un hexágono el caso inductivo. Como el hexágono tiende a parecerse más a un círculo... La distorsión armónica o el impacto armónico del rectificador trifásico, onda completa con carga inductiva, es mucho menor que el caso capacitivo. Pero tenemos que tener en cuenta que lo común de las cargas es alimentación en tensión constante, es decir, con bajo rizado. Por tanto, debemos tener cuidado que el impacto de estos rectificadores es alto sobre el sistema de potencia. Entonces en este módulo analizamos las dos, los dos esquemas de rectificación, tanto de media onda como de onda completa. Vimos que el esquema de conexión del transformador estrella-estrella o delta-estrella, si bien cambia la forma de onda visualmente, el contenido armónico de la misma no difiere, solamente difiere en el ángulo de fase de ese contenido armónico y eso lo pudimos evidenciar al dibujar el vector espacial, donde la única diferencia entre los esquemas de conexión es una rotación angular de 30 o menos 30, dependiendo si la conexión es de Y1 o de Y11. Les recuerdo que no analizamos la conexión delta-delta porque tiene el mismo comportamiento que la estrella-estrella y la conexión Y-delta no es aplicable para el caso de transformadores de rectificación de media onda. En el caso de rectificación de onda completa, es utilizable este esquema de transformación, pero es muy poco utilizado en la práctica, porque se requiere que el lado de baja tensión tenga acceso al neutro para la alimentación de cargas monofásicas. Gracias por su atención, y los invito a ver el siguiente topología, que corresponde a rectificadores hexafásicos. Gracias por su atención.